Bueno, seguimos eh, con los 41 años de Aten, hoy estamos en Aten Plotier, nos recibe esta seccional y estamos con la compañera Susana, que es una compañera fundadora de Aten, que estuvo en la Asamblea Constitutiva y que además eh, tiene toda una experiencia en primaria, ¿no? en el nivel primario y nos va a contar eh, su reivindicación sobre el programa histórico de Aten y quizás también alguna de las anécdotas de la historia que, que, que nos venía relatando, creo que son interesantes para las nuevas generaciones. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, bienvenidos a Plotier, porque yo me siento esta en mi casa, porque algún momento la fundé. Este, somos. Yo, yo fui toda mi vida, vos decías docente de primaria, toda mi vida docente de primaria, toda mi carrera la hice en la prim escuela primaria. Este, en Plotier, en algunos años, dos años en Cutralcó, y terminé mi carrera en Neuquén Capital. Eh, bueno, yo estuve en la, en la Asamblea Constitutiva, un poco me, me, de, caí de, de, ahí, como peludo de regalo, diría, porque había empezado a ir los sábados a las reuniones que se hacían en el San José Obrero y bueno, una de las veces se hizo la Asamblea Constitutiva y ahí estuve. Eh, con mucha ansia, con muchas ganas, me, me, me llené. Eso fue en el año 82. Eh, con muchas este, ganas de, de, de reproducir lo que había visto allá, porque había compañeros muy polentas, como era Sala a Banco, como eh, Ana China como todas las compañeras que estaban en ese momento en la comisión, te este, llenaban de ganas de seguir peleándola. Liliana Obregón, no me quiero olvidar de ella. Este, entonces vine acá a la seccional, yo era muy nuevita, había llegado a, ese año a, a Plotier. De, de, a mí Mi esposa había estado trabajando en Arroyito y yo trabajaba en Sanillosa Y bueno, eh, eh, se acercaron un día a la escuela, 98, donde yo era titular, este, eh, Susana Piumetti y Mario Ricci, que él era profesora de Educación Física de la escuela 60, y Susana era la vicedirectora, a proponer una reunión en bomberos, porque no podíamos usar las escuelas una reunión en bomberos para ver qué podíamos hacer por plotear. Nos, nos juntamos en bomberos esa noche, empezamos a charlar, a ver qué podíamos hacer y armamos una comisión provisoria y empezamos a recorrer las escuelas y a... Este, a eh, afiliar a la gente, porque allí en ese momento no había... Claro, descuento por planilla, cobrábamos ese día recorrías las escuelas, a mí me tocaba la 92, la 98 y la 46, y te iba a buscarles la, la, la monedita para poder juntar, porque si no nos no podíamos ir a los plenarios, no podíamos reunirnos, no podíamos sacar un folleto, no podíamos hacer nada. Así que, bueno, empezamos con ese trabajo este bastante arduo, y estuvimos ahí mucho tiempo hasta que pudimos pedir que las escuelas pudieran usarse como lugar de reunión y me tocó todo ese periodo, yo por, mis, por la elección de las compañeras que estaban ahí en ese momento, hice la, las veces de secretaria general, digo que hice las veces porque no era una elección correcta, era una elección a mano alzada con las compañeras que estaban en ese momento jugándosela. La este, jugándosela, así que bueno este empezamos a, a ir a los plenarios este esperar al Rambler gris de Salaburu en la ruta para que no llevara porque no había forma de ir o si no en colectivo no tenías licencia, así que el día que ibas o tenías una falta injustificada y te la descontaban o te tocaba sábado o domingo este, y muchos problemas, muchos, muchas este, había directores que te sabían que te habías ido al plenario y no habías ido a trabajar y te, te, te perseguían, te llamaban la atención, te decían que... a mí me pasó con, con, con el señor o sea, Cantaruti que estaba de director de la escuela 92 un día había dicho que yo me había hecho no sé qué cosa con el con mi día de, de, de licencia y yo realmente había estado en, en, en un plenario. Entonces, bueno, tuve que hablar bastante fuerte con él ese día y decirle que bueno, que yo estaba peleándola por todos los compañeros, incluso por él, a pesar de que él era, este, tenía su idea, ideología bien clara. Eso todavía más para la dictadura. Entre estábamos... la, la dictadura y el principio de la democracia, porque claro. en el año 83 también, bueno, una que las elecciones fueron a final del 83, pero una que. Y a, aparte la gente todavía tenía mucho miedo, mucho, a mí me tocó una vez. Por suerte, con mucha inocencia, porque recién había llegado a Plotier y no conocía a nadie, que cayera un grupo de, de tareas, sería, o no sé de qué, a la escuela 92. Yo trabajaba en la escuela 92 en ese momento. Y me en la dirección, con la anuencia de los directivos de la escuela, y me tuviera horas preguntándome por un compañero. Y me, y me preguntaban, y me preguntaban, y yo ese compañero no lo conocía, no tenía la menor idea que era docente de Plotier. A ese había estado en San José Obrero y lo habían eh, captado ahí, habían captado su nombre y lo estaban buscando. Este, es más, yo en ese momento les dije, yo estuve en esa asamblea, porque era tan inocente uno que decía, bueno, yo estuve en esa asamblea y no me pareció nada malo. Y bueno, me preguntaban y me repreguntaban y me dejaban y me, estuve como dos horas encerrada ahí. Y por suerte una compañera que la quiero reivindicar muchísimo, Graciela López se llama, Graciela Medel de López, este se metió, abrió la puerta de la dirección y le dijo a, a, a esta gente, la señora tiene dos mellizas en su casa, y se, de tres años, se tiene que ir, ¿ustedes las van a seguir interrogando o las van a dejar que se retire? Y los, evidentemente los impactó eso. Y bueno, no, no, la señora no está detenida, se puede ir. Así que me, Graciela me subió a su auto y me llevó enseguida. Y yo lo llamé enseguida a Jorge Salaburo y a, a José Luis Abanco, que se vinieron, pero volando. Y hablé con ellos y bueno, ellos iban a estar atentos con los abogados y demás por si pasaba algo, pero no pasó más nada. Eh, estaban buscando a esa persona que no sé por qué la buscaban, pero la estaban buscando. Así que te digo que, bueno, fueron años muy difíciles, incluso el 83 también fue difícil. Después no, después ya era todo mucho más, estábamos tan contentos todos los que volvíamos de la dictadura que las cosas fluían mucho más, ¿no? Y ahí, y ahí empezó a conformarse a Templo -tier ya más como seccional, ¿no? Porque es... primero fue un primer núcleo y después fueron las seccionales. Sí, vos viste que las seccionales, este, como seccionales, al fin, por estatuto, no estaban todas creadas. Claro. Plotier no funcionaba como seccional, eh, estatutariamente, porque había cinco seccionales en ese momento en el viejo estatuto. Uh -huh. Nosotros éramos Aten, Plotier, Cenillosa. Uh -huh. Venían compañeras de Cenillosa para, para reunirse con nosotras y nos reuníamos acá. Lo que pasa que después Cenillosa con mucha razón, se sentía como que estaba medio desplazado, porque todas las reuniones eran en Plotier, porque todo pasaba por Plotier, y e hicieron su propia seccional, ¿no? con mucha lógica. Claro. Pero al principio éramos en Aten, Plotier, cenillosa. Y viste que una de las preguntas que eh, nosotros hacemos en, en estas entrevistas es, ¿qué puntos del programa de Aten eh, reivindica cada una de las entrevistadas? Digamos, si hay, ¿Qué cosas destacarías vos que dirías, bueno, esto es Aten y es distinto digamos, a otros sindicatos? O, o lo reivindico o tenemos que sostenerlo digamos como algo constitutivo incluso más allá digamos de alguna línea u otra no qué, qué reivindicarías vos de, de este, Mira, la, de, la del gran programa? De, la gran democracia sindical que había en ese momento yo te puedo asegurar que en ese momento vos hacías un mandato en la en la, en la asamblea de la seccional no importa quién lo llevara porque nosotros a veces no podíamos ir yo no como secretaria general no podía porque tenía niños chicos y demás y el compañero que iba de la dirección llevaba el mandato escrito no se apartaba del mandato y en, la, en, la, en, la, en el plenario de secretarios generales salía lo que era la mayoría del mandato no se, no se cambiaba nada no se cambiaba una línea no se cambiaba era una democracia pura. Era una democracia pura y yo puedo dar fe de eso, que la democracia era así en ese momento. Este, yo me acuerdo una vez que estábamos en, con María Elena Orne, que fue una gran compañera que constituyó esta seccional también y que gracias no, no, no nos acompaña. Este, fuimos a llevar un mandato a Zapala y en Zapala había un grupo que era bastante... Estaba carreño en ese momento en Zapala y había todo un grupo de gente que era bastante más sindicalistas que nosotros y por nuestro mandato estuvimos horas discutiendo y ellos nos decían, pero si le cambian esta palabrita y nos fuimos al baño las dos nos encerramos y dijimos, no le vamos a cambiar la palabra a nadie nosotros vamos a respetar lo que dice acá en el, en el, en el libro y, este, y bueno, eran esas cosas que pasaban que, que uno las reivindica porque era, era así era así la democracia sindical de Aten, cuando nació fue importantísima Asamblea, plenario y mandato. Asamblea, plenario y mandato. ¿Y algo que vos Mira, yo lo que te puedo comentar, que es lo que más me quedó grabado, fue cuando luchamos por la ley de interinatos y suplencias. Viste que antes los interinos y suplentes cesaban el último día del año y nos volvían a nombrar el día, al año siguiente. Entonces no cobraban. ¿Eso cuándo fue? Porque no lo sabía. Debe haber sido el 84, 85. Ajá. Y nosotros este acá, como teníamos hacíamos retiros, para que no nos descontaran tanto el día y demás, hacíamos retiros. Y teníamos que ir a la legislatura. Entonces, este, contratábamos el, el viejo Lanín, que estaba todo roto, pobrecito, y hacía con lo que podía, y recorríamos escuela por escuela, entonces éramos ocho escuelas. En todo Plotier Recorríamos escuela por escuela Y levantábamos a los compañeros que estaban Y nos íbamos hasta, la, hasta Neuquén A la legislatura Gritábamos un poco Y volvíamos con el colectivito A repartir a la gente en las otras escuelas Así que eso fue una lucha muy dura Porque fue días y días y días Y aparte me acuerdo que nos tocaron lluvias Nos tocaron fríos Y hasta nosotros íbamos con el colectivo Así que fue muy, muy importante Y aparte participó todo el mundo Porque las compañeras que se quedaban acá Porque no podían ir porque tenían chicos, porque tenían una, algo que hacer. Cuidaban al resto de los chicos para que no se volvieran a la casa, porque en ese momento no estaba tan aceitado el hecho de que, del retiro. Entonces los padres te lo dejaban a las 8 de la mañana, lo volvían a buscar a las 12 y cuarto, no sabían que lo que era el retiro. Entonces había papás que sí, que entendían la, la cosa, pero otros no. Entonces los maestros que se quedaban, porque no se vieron en el colectivo, se quedaban con todos los chicos. Y eso también fue importante, porque fue una colaboración este, eh, Social, una, de, de todos, entonces todos colaborábamos con eso. ¿Y ¿Con eso ganaron? Que... Ganó, bueno, se votó la ley de interinato y suplencias y es el día de hoy que bueno, a nadie se le ocurriría que, que porque el 7 de, de, de diciembre terminan las clases, ese día deja de cobrar. Y en el sentido de lo que venís planteando, digamos, eh, las compañeras que toman ahora, que empiezan a trabajar en una escuela, tienen esos derechos ganados, ¿no? como este que decís vos, y, y tantos otros más. Eh, digamos que ellos empiezan, empiezan a trabajar ya con esos derechos. Entonces, eh, nosotros siempre le preguntamos a las compañeras que entrevistamos qué que le dirían a una compañera nueva que ingresa, eh, por qué se tiene que afiliar, por qué tiene que participar del sindicato. Eh, vos, vos ¿Cómo, cómo le hablas a una compañera? Mira, Yo estoy en, el, en la provincia desde el año 1974. Yo este, reivindico por el hecho de poder cobrar en el verano, como te decía recién, el, el, no teníamos ley, la ley de, de, de este, licencia por maternidad también es un logro del sindicato, porque yo, por ejemplo, era titular, pero como había renunciado dos meses antes de tomar la titularidad y estaba embarazada, no tuve licencia por maternidad. Mi hija más chica, tuve 20 días nada más, sin goce de haberes. Fui, tuve la niña y volví. Este, todas esas cosas, todas esas reivindicaciones, ¿eh? este, todo, el, el poder pelear tu salario, el que un compañero que está en la directiva circunstancialmente, te pueda en la directiva de la seccional, pueda asesorarte, pueda ayudarte, pueda acompañarte para poder pelear tu salario. Nosotros a veces había tres meses que no sabías qué va a pasar con tu salario porque no tenías quien te asesorara, quien te dijera que iba a, ibas a la, a, a, al consejo y te, te largaban ahí diciendo cualquier cosa y vos seguías esperando todo lo que significa el sindicato en estos momentos. El poder luchar por tus derechos laborales, nada más y nada menos. Y a pesar de todo, y a pesar de las críticas, y a pesar de que uno todavía lo siente a TEN en estos momentos medio pesada la cosa, este todavía yo reivindico al sindicato como lugar de lucha, lugar de, de encuentro, lugar de, de pelea, y este y sigo apostando que bueno algún día TEN volverá a ser vamos a tener en cuenta, viste que estamos pensando en Aten Hay un, se va a dar un curso de formación y una parte es la historia de Aten me parece re interesante todo lo que contás en términos de poder entender derechos adquiridos que uno tiene, pero con una perspectiva más histórica, ¿no? que no salen de la nada, sino que, que son producto de estas luchas que vos decís, y bueno que vos puedas contarlas, está buenísimo para, para llamar a las compañeras que se sumen a participar. ¿Algo más que quieras agregar, Susana, para cerrar el, la entrevista y, no sé, algo que quieras mencionar? lo no, no, único que quiero agregar es eso que, bueno, que es un lugar de lucha que, por favor yo, yo ya tengo 73 años, ya no me queda mucho Estás más para, bien. para pelearla, pero que los compañeros jóvenes la peleen, porque los los que dejamos el lugar estamos dejando un lugar de lucha muy importante que por favor lo reciban, que lo que lo que lo mejoren, porque seguramente lo van a mejorar porque son uh -huh. otros tiempos, uh -huh. pero tiene que seguir esta herramienta al servicio de los trabajadores de la educación. Bueno, muchas gracias.